Cuando converso con algunas personas que no tienen dominio del área del derecho o veo en redes sociales algunos posts que dicen lo siguiente, vamos a aperturar la herencia o también los herederos van a aperturar la herencia, debo decirles que existen varios elementos errados tanto en el área legal como hay que decirlo también desde el punto de vista gramatical. Ya hemos conversado un anterior micro del tip sucesoral sobre la apertura de la herencia como uno de los tres elementos de la sucesión hereditaria. Pero vamos a hablar ahora de algo tan simple como importante y es el hecho de, ¿pueden los herederos aperturar una herencia? Pues aquí en el tip sucesoral lo veremos. José Hija presenta Tip Sucesoral Muy feliz día mis justiciables Yo soy Juan Carlos Ron por si no me conoces Y te doy la bienvenida a un nuevo micro Del Tip Sucesoral La sección que te enseña de forma simple y sencilla Temas de herencias y sucesiones Para que los tengas a tu alcance Te invito a que me sigas en las redes sociales Por Instagram o también a través de nuestro correo electrónico. Y así solicitas información sobre nuestros paquetes de capacitación, productos profesionales y servicios de asesoría, que seguro resolverá tu caso de herencias. El micro de hoy podría ser la respuesta a muchas interrogantes que siempre me indican y a veces es erróneas las afirmaciones que he escuchado a lo largo de todos estos años de experiencia profesional y es que es preciso indicar si en verdad los herederos pueden aperturar una sucesión. Veamos. Etimológicamente hablando, el término apertura significa acción de abrir o abrirse algo. Desde el punto de vista legal, ese término se relaciona con las herencias y significa el inicio del proceso sucesorio que ha de conducir a que los bienes, derechos y obligaciones del difunto pasen a un nuevo titular. Esta responde a la necesidad de dar continuidad a la totalidad de relaciones jurídicas activas y pasivas de una persona causante, a su fallecimiento. Una de las grandes curiosidades que tiene este término es el hecho que la palabra apertura no se le considera para constituir un verbo. Es decir, que era incorrecto el empleo del supuesto verbo aperturar. Y esto era hasta hace poco porque actualmente a finales del año 2021 la Real Academia de la Lengua Española incluyó este particular verbo considerándolo como un sinónimo de abrir. Después de años de ser usado de manera informal, principalmente en el ámbito bancario, el verbo aperturar fue incluido en el diccionario de la Real Academia, dicho sea de paso que varios internautas al conocer la noticia manifestaron su desacuerdo con ese nuevo vocablo en las redes sociales. Si me preguntan, yo les digo, es una opinión personal que yo considero que el término correcto para poder usar desde el punto de vista legal la palabra apertura de la asociación y cuando vayamos a utilizar, utilicemos el término a abrir la sucesión por lo menos este servidor se mantendrá partidario en usar las antiguas formas recordemos lo que menciona el artículo 993 del código civil venezolano al momento de hablar de la apertura de la sucesión la cual dice lo siguiente la sucesión se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del decuyus si deseas saber más detalles desde el punto de vista legal, sobre el tema de la apertura de la sucesión, puedes ver los videos que se encuentran en nuestro canal. Y para ser más específicos, te estoy hablando del tip sucesoral 32, cuyo link lo verás en la parte superior de la pantalla. Le puedes dar clic para que puedas ver con mayor detalle académico sobre este momento de la sucesión hereditaria. Fíjense que al hacer la lectura del mencionado artículo, este utiliza el verbo abrir y no aperturar. Entonces tenemos que considerar que la sucesión se abre al momento que ocurre la muerte de la persona, es decir, el momento de este hecho natural que es el fin de un ser humano y no por acción de los posibles herederos. Lo que acabo de decir viene a ser la mejor explicación a una de las mayores confusiones terminológicas que muchos que no conocen el derecho hacen. Porque muchas veces los beneficiarios se erran al decir debemos abrir la sucesión o también dicen aperturar la sucesión. Este fenómeno no ocurre por la acción de estos herederos. La apertura ocurre cuando la persona ha fallecido y a partir de ese momento es que los beneficiarios y los herederos deben iniciar los trámites correspondientes a la herencia de ese difunto. Para poder indicar que formalmente ocurrió entonces la apertura de la sucesión, reiteramos que debe ocurrir la muerte de la persona y por muerte debe entenderse como la desaparición física de la persona natural, cuya única prueba documental será la partida de función. También es menester mencionar que no existe sucesión o herencia de una persona viva, ni aquella cuya muerte no conste ciertamente, aunque razonablemente sea presumible. Este tipo de situaciones, fenómenos, confusiones terminológicas además de hacer que nosotros estudiemos e investiguemos de forma minuciosa y luego de corroborar los datos y los hechos hacen que seriamente yo afirme que las sucesiones son únicas jamás serán similares unas con otras y esto que les digo no es un cliché ni un eslogan publicitario sino que es una afirmación que se ha forjado con el tiempo con la investigación y además con la práctica profesional que he tenido a lo largo de estos años y que me hace decir esto de forma sólida. Recuerda seguirme en mis redes sociales y contactarnos a través de nuestro correo electrónico para que tengas acceso a contratar nuestros servicios tanto profesionales como los de asesoría. Si te ha gustado este video, regálanos un gran like jurídico Además de ello, no te olvides de suscribirte a nuestro canal que es completamente gratis. Y vas a tener beneficios preferenciales con respecto a contenidos de nuestra materia que te van a ser de mucha utilidad y ayuda. Hasta aquí nos llegó nuestro micro del TIC sucesoral. No nos pierdas la pista. Síguenos para estar pendiente del siguiente micro. Nos vemos en la próxima. Esta fue una producción de Soseja. Impulsamos tus capacidades para multiplicar tus potencialidades.